Bueno, venimos en un espacio muy pequeño. Ahí arriba tenemos a Durian riéndose de mí. Bueno, estamos llegando a la zona de Yellow Mountains. Y ven, ahí tenemos a Durian. Vamos a dar nuestro boleto. Así, oh, sí. sí, eh. sí. Y bueno, lo que pasa es que veníamos por un grupo, gracias, Sisya. Yes, yeah. Pero este grupo está muy turístico. Normalmente hay como tipo de esos de Wanna Travel. Y ahorita veníamos por otro de Wanna Travel. <laughs> oh my God. Ok, gracias, Sisya. Yes, yeah. <laughs> y bueno, ahorita nos. Bueno, ellas son. Dos compañeras y Pasqua. Ah, Fueron dos horas. Ahorita en la mía se llevamos ocho horas. Happy face, vean ahí la happy face y la happy face. Es el name tag, ¿no? Es la identificación, ¿no? Hola, bye bye. Que no está muy contento Bueno, pues uh, vean. Vamos ahorita de este lado. Okay, photo time. To make you pay again. Yeah. time, guys. Yeah. Oh, look at that. Oh, I'm scared. One more, one more. One more. One more. One more. One more. One more. One more. One more. One to One more. One more. One more. <shap> come, come, come, come. Three. <laughs> <laughs> nice. Oh, was good. Okay, better we go back there, otherwise, it's going to crush. <sighs> exactly. Bueno, amigos, estamos aquí. Este es Pascal de Suiza. Ahí tenemos Ching Ching de China. Ahí tenemos Heidi, Portuguese. We mix, mix. Y ahí tenemos a durian. Hi, durian, please. favor! durian. Bueno. Yes, is You say just, just jump. No, maybe less people. Let's you know. just the first step. jump like in oh. army, no? <laughs> <laughs> bueno, okay, vamos a brincar de <laughs> lado. <laughs> <laughs> bueno, este lado. Oh, she missed it. es uno de los tours que a veces venimos de Wanna Travel. Hemos ido a otras zonas de Chechen Province y tenemos aquí a Angie. Este sí está lejos. Seis horas ayer, más dos ahorita en la mañana, más un autobús para venir hasta aquí arriba y después este funicular, pero a pesar que estamos en vacaciones, bueno, todavía hay mucha gente que todavía trabajar pero siempre está llenísimo, vean, de hecho, no sé, no nos lo esperábamos que estuviera así de lleno. Oh, papá. Están los hiking chinos. Dos mil quinientos metros. No sé, ¿cuánto menos? ¿1.8, did ¿You check? estamos como a 1.8 punto kilómetros de altura. Yanta es el nега. ¿Cómo Hangzhou o Hangzhou. Hangzhou. No, Taishan. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, <tose> <tose> <tose> um, ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Sí, sí. Sí, qué? Sí, sí. Sí, qué? Sí, sí. qué? Sí, sí. qué? qué? qué? The famous that living tree 100, de years old. 500 years old that tree? 1000. Okay, let's see the tree. 500 o mil años. Más o menos como el árbol. No, el árbol tú le tienes muchos más años, ¿no? Por ahí, díganme. Ese de atrás. Okay. Parece bueno, que es un, un un un cañón de más de un kilómetro. Pero no se puede ver porque está todo lleno de eh, fuck de neblina. Comiendo su bao. ¿Qué Mián Mián ¿Qué tal desde chiquito ya Obvio, obvio. <laughs> <laughs> wow, estamos en lugar de Ah, uh, if you say 2 hours two hours right? Y esto y rentan Por, a que 200 Pero eso es precio la ¿no? que ¿no? Liu, llame a Liu, llame a Liu, llame a Liu, llame a Liu, llame a Liu, llame Y Liu, llame a Liu, que está llena de, nubes porque se supone que tiene hay muy buena vista. Aquí estamos en la cúspide de la montaña Yellow Mountains supuestamente es de 1.8 kilómetros aquí hasta arriba ya no hay tanta gente obviamente se ve que todavía hay bastantes personas pero no es como hasta abajo hasta ahorita de calificación a Wanna Travel le vamos a dar como un 7, yo creo 6.5 porque no ha estado tan bien organizado entonces eh, no sé, bueno, vamos a ver cómo prosigue la travesía del día de hoy. A ver, si sí, sí, así, si así. Ching ching, ¡hola! ¿Qué es eso? Este cámara. Oh wow, what's that smell? Hey guys, hola hola. Pascal, ¿what are you doing man? Like, He's not a photo. No, it's it's, a photo. So I I oh a photo. my god. Yeah, bueno, ustedes no lo perciben, pero hay cierta. ¿Ah? Ready. Huh? ready. Ready Come for my. what? For okay. E Nice. Sí, no, este hiking está así medio extraño. Pero bueno, venimos con la actitud y vamos a terminarlo. Al rato en la noche nos van a llevar unos hot springs. Hot springs, entonces. Pues ya para descansar un poco más tarde. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Soya milk. Ah, soya. Ah, ok Bueno, creo que sí es que me sea la soya milk. Wow, es tan fácil. Es No pero es Así es como sale. Y bueno, este es el soy milk. Es un tecito. Como yeah, tipo yeah. soy milk. Aquí les encanta. Y es que está ahí. Este es de 10 yuanes. De hecho que en China lo he visto, lo ven en todos lados. Incluso en tipo de McDonald's y todo ese yeah. tipo de lugares. Lo venden. Chayo, chayo. Yeah. Is it easy? I think it's easy. Yeah, it is easy. Yeah, okay, oh, sure? Maybe I'll just try one, but no. just half. Who wants a half Get eat it, eat it! take the broken one, there's a half-broken. Okay. okay. Ah, just eat it! Can I beat it back? Okay. I <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> thought she was working much better than them. <laughs> yeah. Yeah. we're too slow Because now. Because they don't... They were the mm -hmm. really like... Open them all? No. Oh, <laughs> <laughs> It's worth it, worth the experience. <laughs>